Hay un tema del que sinceramente cada vez estoy más harto. Hoy quiero hablaros acerca de mi opinión sobre el Joy-Con Drift. Muy buenas soy Delta y bienvenidos al canal que por segunda vez en un mes dará su opinión y que es algo que no es tan habitual. Bueno eh... como he dicho voy a dar mi opinión una vez más esta vez sobre un tema Negativo en cuanto a Nintendo. Eh, bueno, ya sabéis, es un vídeo de opinión. Así que no tengo ningún guión. Lo único es un esquemita donde quiero hablar de los puntos. Es un vídeo serio, ¿vale? No es como el vídeo de Min Min. En el que, bueno, fue más animado. Era una opinión, pero al fin y al cabo... No era un tema tan serio como el de ahora, y bueno, me vais a disculpar, en principio no iba a poner música, no sé si habré puesto o no al final, pero si la he puesto es porque precisamente esta semana mi calle está de obras, están haciendo mucho ruido estos últimos días, así que si pongo música es para intentar camuflar un poco eso. Ya está, eh, tampoco voy a promocionarme, no quiero pediros que os suscribáis, no quiero llevaros a ningún otro vídeo con, con este, me parece mal promocionarme, es un tema del que quiero hablar, quiero dar mi opinión y ya está, no lo hago para intentar hacer que el canal crezca, ni para subir visitas, ni nada, lo único, eso sí no lo consideraría promocionarse pero también hablé sobre un tema del que creo que no debería hablar en youtube porque youtube está muy serio con esas cosas me refiero está tomando muchas medidas en cuanto a ciertas cosas y quería hablar sobre la última polémica de la comunidad de smash. Como ya digo, los que ya sabréis, o sea, me refiero al tema de Nairo, de Cero y todo eso, los que ya sabéis de qué va, sabréis, supongo, por qué. Yo quiero dejar este canal estrictamente para todos los públicos, que personas de todas las edades puedan entrar, ver un vídeo, entendiendo más o menos, pero que puedan ver vídeos y pasar un buen rato. Si os interesa este tema, he hecho un hilo en Twitter, Aquí os dejaré... Supongo que estáis viendo de fondo el primero con el que empecé el tema. Lo habré censurado porque tengo miedo de YouTube, sinceramente. Pero ya está, solamente eso. Si os interesa ir a Twitter y si viera que os interesa mucho, mucho, pues entonces me plantearé hacer un vídeo restringiéndolo para menores de edad. Y bueno, ya así he empezado con la entrada si no sabéis lo que es el Joy-Con Drift, bueno como muchos sabréis los Joy-Cons son los manditos estos pequeños que se conectan con la propia Switch o con el Grip o lo que sea estos manditos vienen con un defecto en en el joystick que hace que pasado un tiempo pues como que cobre vida por así decirlo y es algo que veo que no se está arreglando y por eso quería dar mi opinión acerca de todo el tema del joy con drift bueno ¿por qué es un problema tan grave bueno para empezar y lo más evidente es que es imposible jugar con esto. Estaré poniendo también de fondo imágenes de Breath of the Wild para que veáis cómo afecta. Las imágenes que estáis viendo de fondo estarían hechas con los primeros Joy-Con, el primer par con el que venía la consola. Llevo ya un año y medio con la consola, así que deben de estar muy mal. De hecho, no hay nada más que ver las imágenes. Es completamente injugable. O sea, vosotros no estaréis viendo como está mi mando, porque no estáis viendo el mando, estáis viendo imágenes del juego, pero apenas estoy tocando nada. Si acaso lo muevo un poco para enderezar el camino de Link, pero ya está, no estoy tocando absolutamente nada y como veréis Link se está moviendo completamente solo. El problema ya no es solamente que es que es imposible jugar, es que esto obviamente va empeorando con el tiempo. Es decir, yo tengo dos pares de Joy-Con, el segundo lo compré precisamente porque el primero ya estaba fatal, era un problema que no tenía solución, bueno, solución, tiene solución, ahora hablaré de eso, pero es que de verdad, o sea, el segundo par lo tengo ya medio roto también, me compré un mando pro porque al parecer estos no tienen tanto problema, ahora hablaré de eso también. Y ya pues eso, los tengo ya también al borde de, todavía se puede jugar, pero por eso quise comprarme el mando pro. Para intentar hacer que no vaya más. Intentar tocarlo lo menos posible y pues evitar que, que empeore rápidamente, porque llevo un año y medio con la switch y ya tengo dos pares de joy con y un mando pro es más de lo que tuve en la wii por ejemplo en la wii tengo nada más que tres mandos pero el problema más grave del joy con drift creo que es algo que está pasando desapercibido ya no es algo superficial como es imposible jugar por supuesto es imposible es muy importante jugar ya lo sé pero es que esto hace que la switch pierda su, su identidad, su esencia hace que ya no sea híbrida a qué me refiero? bueno como sabréis hay dos modelos de switch está la switch normal, la básica la que tú la pones en la tele y después te la llevas y la Lite al menos de momento solamente son esas dos la Lite que se centra en la portátil con los joy con en sí anclados a la propia Switch, no se pueden separar y solamente es portátil. Supongo, espero, si no ya sería un problema muy grave, que la Lite no tendrá el problema de Drift. Pero qué pasa entonces, pues eso, es que pierde la identidad. Si yo tengo la Switch normal, yo la tengo, tengo la Switch normal y tengo el mando Pro me voy a centrar muchísimo más en el juego de sobremesa, de hecho ya es que intento evitar a toda costa el modo portátil, apenas lo uso porque sé que los mandos están mal y cuanto más lo use peor van a estar, y por el otro lado pues la, la Light es simplemente, simplemente portátil, entonces esto plantea dos escenarios. O la tienes de sobremesa o la tienes portátil, pero no vas a tener una Switch híbrida si no se soluciona este problema. Y bueno, entiendo que mucha gente ya de por sí prefiere que sea solamente, eh, solamente de sobremesa. Esa no es la cuestión. Cada uno tiene el derecho de escoger cómo quiere jugar con su Switch, pero está perdiendo su, su identidad. Todo el mundo debería poder elegir cómo quiere jugar a la Switch, no verse obligado. Yo, por ejemplo, prefiero muchísimo más en sobremesa, pues porque se ve mejor, se juega mejor en general y es más cómodo, al menos para mí. Pero en esto me lleva ya al siguiente punto, y es la reacción de Nintendo y el presidente, Shuntaro Furukawa. Bueno, durante mucho tiempo han estado completamente callados en... En cuanto a esta cuestión, algo que ha indignado bastante, y lo entiendo, lo entiendo, porque tenemos un presidente para algo, no tenemos un presidente para que pase de todo y no se pronuncie y solamente esté para los accionistas. Si sí es verdad que algunos países aceptan reparaciones oficiales por la propia compañía, y si no me equivoco, son completamente gratuitas, pero. Esto es pan para hoy y hambre para mañana Porque si sustituyen o lo arreglan Esto es, pues, arreglarlo hoy Y que esté mal otra vez en dos meses Creo que se podría hacer muchísimo mejor Y más adelante daré soluciones que yo creo que podrían estar bien Pero también quiero hablar antes del punto que me hizo hablar de... De este tema, de lo que me hizo a pensar en hablar sobre esto. Recientemente Shuntaru Furukawa, como ya ha dicho el presidente de la compañía, ha pedido perdón sobre el Drift. Muy bien. Está bien que acepte los errores, pero no es suficiente pedir perdón. ¿De qué sirve pedir perdón si no ofrece soluciones? Llevamos... La Switch lleva en el mercado tres años. Creo que el drift ha pasado prácticamente desde el principio. Ha sido tiempo más que suficiente para encontrar soluciones. Y no se están dando. Pedir perdón no es suficiente. Debemos encontrar soluciones. Y es que creo que es, sería muy sencillo arreglar esto. Creo que sería muy fácil. O sea, tenemos Cuántas generaciones de consolas de Nintendo que no han tenido problemas de Joy-Con drift, de, de joystick drift, perdón. En este caso sería joystick porque Joy-Con es el mando, ya sabéis. Eh, bueno, la Nintendo 64 tuvo joystick, no tuvo este problema. GameCube tuvo joystick, no tuvo este problema. La Wii tuvo joystick con el nunchaco, no tuvo este problema. La Wii U no tuvo este problema, la 3DS no tuvo este problema, la 3DS tuvo otro problema, pero ese es otro tema. Nunca se ha dado este caso hasta ahora, no puede ser tan difícil arreglarlo. Creo que simplemente con cambiar el joystick con el que se fabrican los Joy-Con sería más que suficiente. De hecho, ahí tenéis las... Los, los, los mandos pros, yo por ejemplo tengo uno de creo que es de Power A con un patrón de Mario no estoy haciendo publicidad ni nada ojalá me pagaran por decir esto pero yo estoy muy contento, es verdad que no llevo el suficiente, el suficiente tiempo como para, para que se haya dado el problema pero me va las mil maravillas, es muy cómodo es muy intuitivo y se maneja muy bien, viene con botones extra incluso. O sea, es que es buenísimo. Y eso es, los joysticks se nota, nada más al, al usarlos se nota que son distintos, que van mejor. Y hombre, no, no te digo que los Joy-Con utilicen esos mismos joysticks. Pero hay un Mando Pro oficial que supongo que tendrá joysticks distintos. Cámbialos por eso. Simplemente no creo que te cueste tanto dinero como para cambiar el método de producción y si no, si no ves eso simplemente arregla el problema que hace que los joysticks vayan mal según he leído es porque dentro del joystick hay un resorte que he pasado cierto tiempo con mucho uso como que ya no se centra creo que ese es el problema si la gente sabe cuál es el problema Debería saberse arreglar. Hay gente que trabaja en Nintendo precisamente para eso. En fin. Ojalá. En... Vamos a decir antes de que acabe el año. Lo veo difícil pero ojalá. Pero ojalá lo antes posible eso sí. Ojalá este tema se solucione y rápido. Porque no son baratos precisamente los Joy-Con para que para que encima se rompan y se queden prácticamente inutilizables al poco de y otro problema es que también hay mandos hay, hay juegos que no son compatibles con mando pro te obligan a utilizar los joysticks otra solución como pasa en esto la mayoría de los casos en los que he dicho que no se utiliza mando pro que son joystick es cierto que no utilizan el propio joystick, por ejemplo Super Mario Party no utiliza mando pro, te obligan a utilizar el Joy-Con, pero creo, si no recuerdo mal, la mayoría de formas de jugar no utiliza el joystick, simplemente son controles de movimiento y poco más. Pues esta es otra solución, enfocar, ya no es posible hacer eso con los juegos que ya han salido obviamente, pero intentar hacer que tus juegos no tengan que hacer uso del joystick, que utilicen la cruceta, cualquier cosa, es verdad que la cruceta también está muy mal, y solamente mirad el... los botoncitos, pero mejor va a ser que utilizar el joystick. En cualquier caso yo ya lo voy a ir dejando. Como resumen, pues eso es que los Joy-Con tienen un problema en el que los personajes se mueven solos, prácticamente, y esto empeora muchísimo la calidad de, de vida, vamos a decirlo así, de la propia consola, de los juegos, y hace que la Switch pierda totalmente su identidad. Hace que ya eso de Juega como quieras, donde quieras, se pierda, porque no es así. Vas a jugar como puedas jugar. Y no hay más. Shuntaro Furukawa ha pedido perdón, pero eso no es suficiente. Hay soluciones que serían bastante sencillas de aplicar y no se están aplicando. Y esperemos que en muy poco tiempo esto se arregle, porque esto cada vez va a peor. No a peor, literalmente, pero teniendo en cuenta que no se ha mejorado nada en tres años de vida de la consola, esta es una situación que cada vez es más insostenible. Esperemos que Furukawa arregle las cosas pronto, muy pronto, porque si no, esto se va, se va al garete. Si vosotros no habéis tenido este problema, intentad alargar la vida de los Joy-Con todo lo posible, o si no compraros un mando pro si en algún momento mi mando pro da problemas lo diré en mis vídeos porque es verdad que hasta ahora no he podido pero sea como sea os lo recomiendo y pues esperemos una vez más repito esperemos que esta situación mejore antes de que todo el panorama de la switch derrape fuera de pista